We'll okay. be En baile la alegría de ver cómo me y lo que todo va a pasar. Y oh, mutamos oh, oh. de saber buscando un nuevo amanecer volvemos de nuevo adelante. Eh, eh, eh. La tristeza se convertirá en baile la alegría de haber